sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de hoy tenemos acá un Samsung A12 La cual está bloqueado el IMEI gente Y lo vamos a reparar vía chimera Primero hay que tener actualizada nuestra chimera gente Y segundo hay que ir acá a ajustes Y abrir lo que sería depuración como siempre lo hemos hecho Acá entonces en todo teléfono nosotros abrimos opción desarrollador Y activamos depuración Luego de eso vamos a ir acá donde es el teclado Para marcar el siguiente comando y así abrir ADB una vez entonces que abramos ADB para poder reparar el email, lo vamos a colocar en la opción de acá donde dice DMACMDB en la parte de acá y lo vamos a dar en OK. Listo. Ahora sí vamos a conectar gente acá en eh, nuestro cable. Vamos a conectar nuestro cable a nuestra computadora. ahí nos pide que aceptar pero no nos sale gente ¿Qué vamos a hacer vamos a ir acá a ajustes y acá opción desarrollador acá vamos a desactivar depuración y volverlo a activar lo vamos a aceptar y ahí es donde te va a pedir gente ya listo ahora sí ya se conectó a nuestra computadora a ver si está moviendo el cable vamos a conectar nuevamente ahí le damos a permitir y ahí ya te reconocería entonces lo que es chimera la información del teléfono listo acá la vamos a dar en reparar colocamos el email que necesitamos y en este caso lo voy a reparar el mismo email que está bloqueado lo voy a dar en inicio y vamos a empezar que se dé proceso acá le vamos a dar en ok acá en ok listo esperamos gente que inicie la reparación entonces y ahí se va a empezar el proceso. Por algo ves si es que tú no, no se repara en la primera vez, gente. Es probablemente que no hayas abrido el puerto ADB. Si no, no te va a reparar si no abres ese, ese puerto. Ahí vamos a esperar nada más un momentico y ya se va a dar el proceso, gente. Esperamos, ahí ya se reparó el email y listo, gente. Eso sería todo entonces. Y desde luego pasamos a pachar nada más el certificado. Esperamos que inicie el teléfono. listo gente acá vamos a parchar parchear certificado como ustedes pudieron ver no dio ningún tipo de error si es que les da error abran ADB gente para que se les funcione entonces acá vamos a esperar nada más que nos inicie el teléfono si por ahora no te aparece la opción de permitir vas a ir nuevamente a ajustes como te expliqué en un principio vas a activar y desactivar depuración USB ahora vamos a ir acá a ajustes opción desarrollador acá vamos a ir de donde depuración desactivamos y volvemos a activar y así nos va a pedir permitir gente, acá nos pide permitir y ya lo tenemos acá entonces vamos a dar en hype ahí se nos está reconociendo las opciones del teléfono listo ahí lo tenemos acá damos a repair y parchar certificado Ahí va a empezar ya a parchar el certificado, gente, sin ningún tipo de problema. Entonces, esto es muy método efectivo vía Chimera para reparar el email de este Samsung A12. Obviamente, se necesita Chimera, que es una herramienta de paga. Esta herramienta, si sí, no es gratis, pero para todos los que necesitan, ya está soportando Samsung A12, Chimera, gente. Entonces, esperemos que les sirva este método. Ahí vamos a ver qué es lo que nos dio, gente, si se parchó o no vamos a esperar, si sí, listo ahí justo se ha pachado con éxito y ya tendríamos el teléfono funcionando correctamente, voy a desconectar el cable para ver si es que enciende con normalidad y eso fue todo gente espero que les guste el vídeo no olviden suscribirse a mi canal y darle like, nos vemos en el próximo vídeo yeah. este